No. Buenas tardes a todos y todas, es un gusto que estén aquí con nosotros eh, los las redes sociales del Departamento de Administración de la UAMS Este El día de hoy eh, retomamos un ciclo este, intitulado El Estado que Necesitamos Después de la Pandemia Nos pues acompaña a la doctora María Pastora Nova Botella y va a impartir un, una conferencia intitulada El Estado del Estado en América Latina. Presento a, a la doctora, ella es licenciada en Economía por la Complutense de Madrid, es maestra en Economía y Política Internacional por parte del CINE, tiene doctorado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Este trabajó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el sexenio que gobernó en la Ciudad de México eh, en la Dirección General de Políticas Laborales. Luego este, hemos de destacar dos cosas que de, de manera especial que estamos platicando previo a la presentación, nos este, llamaron la atención. ¿no? Una es que fue amiga de José Saramago, un gran eh, escritor, premio Nobel de Literatura portugués, tiene una obra impresionante que hay que leer sin lugar a dudas lo cual es un privilegio, creo, en la vida, haber podido ser amiga de José Saramago y que además era un militante de izquierda. Y bueno, eh, aparte, eh, la doctora María es una simpatizante del GSTN, ¿no? Entonces, este, eso lo queríamos destacar. También cabe mencionar que ella es este, profesora investigadora de la UAM Escapozarco, del Departamento de Economía, y lleva más de 30 años trabajando en esta institución Doctora, bienvenida y muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas, todos, todes, garrafando. este Bueno, antes que nada quiero agradecer al área de Estado y Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración de la Guanas Caposalco y en especial a Carlos Núñez que no hemos batallado mil batallas, pero casi. Este, algunas sí y muchas gracias por invitarme a participar en este conjunto de conferencias que representan una reflexión sobre el Estado, creo yo, muy necesaria en estos momentos. ¿no? Mis felicitaciones, por lo tanto, también al área y al área del de, de, posgrado de estudios organizacionales de la Guanista Palapa y a la Red Mexicana de Investigación de Estudios Organizacionales. ¿no? felicitación por esta iniciativa tan interesante y creo que muy urgente en un mundo lleno de incertidumbres ¿no? El título, como lo acaba de decir este Carlos, el título del ciclo es el estado que necesitamos después de la pandemia. A mí me parece un título muy acertado, les voy a decir por qué. Me parece muy interesante este tí título porque de alguna manera insinúa que el estado puede ser, eh, puede ser de otra manera, ¿de acuerdo? Y en eso estoy de acuerdo, en eso se va a centrar. Eh, gran parte de mi ponencia, efectivamente, y de hecho desde, ese, desde el punto de vista de plantear que el Estado puede ser otro, entonces la pregunta que nos debemos hacer es ¿el Estado que necesitamos después de la pandemia o la sociedad que necesitamos después de la pandemia? Y creo que ahí está la clave. Eh, en lo que tenemos, o en lo que yo me voy a centrar personalmente es la sociedad que necesitamos después de la pandemia. Porque depende de la sociedad que tengamos, eh, crearemos o construiremos un tipo de Estado u otro. Un tipo de Estado que nos salve o que nos acabe de destruir. Este, bien, el tema del Estado, como ustedes bien saben, ha sido uno de los asuntos fundamentales en la teoría política moderna y contemporánea. Así como un concepto trascendental también en la economía. Y aquí quiero pararme, detenerme un momento. Normalmente los economistas hablan del Estado y tienen al Estado en la boca todo el día, para que intervenga, para que no intervenga, deben intervenir, deben sí intervenir, pero jamás tratan el tema del Estado, jamás reflexionan sobre el Estado, no como si el Estado fuera simplemente un instrumento o un edificio, ¿de acuerdo? Y, y ya está, ¿no? Entonces, creo que es hora de que los economistas... Este, abordemos el tema en la discusión del Estado ¿no? y nos agradecemos solo a los politólogos, ¿no? porque estamos utilizando constantemente un concepto que no hemos estudiado. Entonces, en ese sentido me parece, por lo tanto, que eh, fundamental ¿no? que hablemos de, que, de la teoría política, porque ha tratado estos temas ampliamente, pero también de la necesidad de involucrar a la ciencia económica. Eh, temas como el surgimiento del concepto unismo, sus implicaciones, la posibilidad de utilizarlo fuera del contexto de la modernidad, además de sus vinculaciones con otras esferas, como el derecho, la economía y otros niveles de la convivencia humana y su organización, han ocupado la atención de los estudiosos desde maquiavelo a Max Weber. Digamos que la definición más um, tradicional sobre el Estado, de acuerdo, es la que dio Max Weber, Weber, aunque antes ya la había planteado Hobbes. En fin, en términos bobianos, de acuerdo, el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza o, desde las palabras de Hobbes, el que detenta de manera exclusiva el poder coactivo. No estamos en desacuerdo con esta definición o con esta con este planteamiento de característica del Estado, efectivamente el Estado tiene esta, esta característica, ser el poseedor, el hegemón, hegemónico en la utilización de la coacción. Sin embargo, si esto es verdad, tan es verdad como que el monopolio de la co coerción reside en el Estado, pero no es lo mismo usar la fuerza del Estado contra judíos, trabajadores, mujeres, LGTBIQ+, para poner algunos ejemplos de este, colectividades sociales víctimas eh, o que han sido víctimas eh, eh, durante mucho tiempo y siguen siendo los de aparatos represivos del Estado, de acuerdo. No es lo mismo que el Estado utilice esa coerción y esa fuerza para defender estas colectividades, de acuerdo. Para defender sus derechos, este, eh, para defender eh, bueno, sus derechos humanos, de acuerdo. La actuación del Estado en su relación con la sociedad, por lo tanto, dista mucho de ser invariable. Así las cosas, las luchas por los derechos sociales, han obtenido a través del tiempo avances que el Estado ha tenido que recoger y que no son conquistas que se alcanzan para siempre, sino temporales, producto de una correlación de fuerzas determinada históricamente. Desde esta perspectiva, el de análisis, la definición del concepto de Estado redunda en una complejidad considerable, que aumenta todavía más si agregamos las variables de espacio y tiempo. Eh, como nuestro tiempo aquí es limitado, es, eh, por lo tanto mi ponencia pues, también tiene que, que serla, lo que intentaremos es aproximarnos a una aproximación general del concepto de Estado que nos permita entender... Este, el siglo XX y el siglo XXI en América Latina. Bien, el Estado del Estado. La primera cuestión que tenemos que resolver, me parece, es eh, una cuestión teórica, pero requiere trascender lo teórico. Por ejemplo, implica dividir si podemos abordar de la misma forma la construcción del Estado en Europa que en América Latina. Y esto significa tomar en cuenta realidades políticas en contextos determinados y específicos como lo son los de, eh, de los países que emergen de la experiencia colonial europea. Esto quiere decir que incluso si pensáramos que podia, podíamos este, hacer una definición absoluta del Estado, este, las costuras se nos romperían. ¿De acuerdo? Finalmente, el Estado en realidad solo es un traje, el cuerpo que lo viste lo define la dialéctica que se desarrolla en el seno de la sociedad. Visto así, no podemos analizar los estados del capitalismo periférico con las mismas categorías teóricas que los estados centrales del sistema. En los países latinoamericanos, por haber sido colonizados en una etapa de acumulación originaria de capital en Europa, eh, sería, las contradicciones de los estados absolutistas se no se trasladaron mecánicamente a las colonias, al contrario, Aquí se complejizaron. De acuerdo, eh, debido a las propias estructuras eh, sociales de los territorios de América Latina. Por ejemplo, la presencia indígena desborda la visión maniquea de las clases sociales. Eh, el conocimiento, como diría el profesor Guaventura de Sousa Santos, va más allá del conocimiento, este, tal y como se concibe en Europa. No, las epistemologías del Sur existen. Eh, a ello se une, pues, que eh, se dio un tipo de sometimiento y dependencia que las economías de la América eh, eh, colonial sufrieron con respecto a la metró metrópoli y que replicaron mutandis, por supuesto, en sus procesos de independencia y en su colocación, en su ubicación en el mercado internacional y en la geopolítica mundial del orden capitalista. Volviendo a la cuestión teórica de si el Estado es algo estático o si se mueve, y en este caso cómo lo hacen, Bob Jessop da una respuesta que a nosotros nos convence bastante. Él afirma que el Estado cambia y se transforma constantemente debido a las tradiciones que residen en la sociedad, las cuales producen transformaciones en el comportamiento propio del Estado. Al mismo tiempo que éste puede o no promover cambios en la sociedad debido a que el Estado refleja la correlación de fuerzas de una determinada relación social. De la misma forma en la que el capital tampoco es inmóvil ni es dinero, no es una cosa no es dinero que crece solo por obra y gracia del Espíritu Santo en realidad el capital es una relación social y entendiendo el capital como una relación social de acuerdo, imbuida y llena de conflicto, de la conflictividad de poseedores y desposeídos podemos explicarnos eh, el, el, el siglo XX eh, en nuestro siglo XX, ¿no? El siglo XX donde se produjeron verdaderas transformaciones sociales que solo se pueden entender a partir de esta dialéctica de sujetos sociales con intereses supuestos. De otra manera es muy difícil entender ese siglo XX y también mucho más el siglo XXI. Bien, nos preguntábamos hace un momento si las categorías que permiten entender el comportamiento del Estado en Europa sirven o no sirven para el, el análisis del Estado en América Latina. Esbozamos algunas diferencias que complejizan el análisis y quiero afirmar que sin negar estas diferencias obvias de ambas realidades, tampoco por esta misma dialéctica que asumo, al hablar del Estado, tampoco quiero caer en la mecánica de lo que suele plantearse, que las diferencias son inmensas entre el norte y el sur, que el norte parece poder arreglar los problemas con legislación y normatividades, mientras que en los países que componen el sur, solo la violencia parece ser el medio para canalizar los conflictos sociales. Por otro lado, también suele plantearse también que las instituciones son más débiles en las denominadas eh, democracias fallidas, que tienen que ver con el sur, que en las democracias del norte, que en las democracias europeas. Bueno, a, nosotros, a mí me parece esto bastante eh, mecanicista, ¿de acuerdo? Y eh, no obstante que aceptamos las, las diferencias, eh, hay que introducir matices en este maniqueísmo sobre las bondades del norte frente al sur, sobre todo después de una pandemia la COVID-19, sus consecuencias y una guerra entre Rusia y e Ucrania, que en realidad es entre Estados Unidos y Ucrania y que se está llevando en, eh, a cabo en territorio europeo. Y además tenemos que visualizar una deficiencia cada vez mayor de representatividad política que se está dando en Europa y que está llevando y dirigiendo a los países de Europa. Eh, de, a los países europeos a los países de la Unión Europea, el contrato en concreto, en, en específico, hacia un camino eh, bastante peligroso de crecimiento importante de las ultraderechas, nuevamente, este, y, por lo tanto, la historia de estabilidad eterna a la que supuestamente había llegado Europa, de acuerdo, está en bastante cuestionamiento hoy en día. Bien, siguiendo a eso, en, en todo caso, el cambio y el movimiento del Estado está asegurado porque en todas las sociedades humanas basadas en la desigualdad se da un conflicto que se agudiza en ciertos momentos históricos y el Estado se ve atravesado por ese conflicto. La economía tiene un gran poder porque está vinculada directamente con la supervivencia de las personas y con su calidad de vida. Así que la inequidad genera conflictos que modifican e incluso pueden transformar el Estado. Volvemos a poner el ejemplo del de, eh, movimiento social, el movimiento obrero, en los siglos XIX y XX, y en todas las revoluciones en América Latina, desde sus procesos de independencia. Además, en todas las sociedades, el Estado puede ser parte de la solución y parte del, o parte del problema. Este, aunque la cuestión de clase sigue siendo muy esencial, por lo tanto, debido a esta a esta preeminencia y esta importancia que tiene la cuestión económica, en la actualidad realmente no es el único conflicto que podemos ver que atraviesa nuestras sociedades. El feminismo, la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ, la ecología desde una perspectiva antisistémica no cuya trascendencia es fundamental por su transversalidad, y las demandas de los pueblos indígenas, por ejemplo, son demandas centrales sin las cuales no entenderíamos, de acuerdo, el movimiento social eh, y los movimientos y jalones que sufre el Estado, tanto en Europa como en América Latina. Este, bueno, me, dejaría, me gustaría dejar aquí planteado, llegados eh, a este punto, ciertos eh, planteamientos, ciertas preguntas, que yo no voy a responder, las voy a dejar ahí que puedan servir para futuros debates e disquisiciones, aunque yo tengo mi propia respuesta sobre ellas, ¿no? Eh, si lo político, por lo tanto, está atravesado por el conflicto, la única manera de que el conflicto desaparezca sería construir una sociedad donde lo político desaparezca. Bueno, ¿qué significaría esto en la realidad? ¿Cuál es su posibilidad real? Bueno, dejarnos aquí esforzada esta pregunta, aunque personalmente puedo decirles que la desaparición de lo político para mí es simplemente sencillamente imposible, ¿de acuerdo? Porque sería como yo sin comer, ¿de acuerdo? Este, bien, en los años... Eh, el Estado en tiempos neoliberales, bien, el Estado en América Latina, el, en los años 80 del siglo pasado, muchos teóricos de todo tipo dieron por finalizada la función activa del Estado. Pero la realidad es que este solo estaba cambiando para servir a un nuevo modelo político económico, el neoliberalismo. Es por eso que el debate no debe darse en términos si el Estado debe o no intervenir, sino quién conduce al Estado y a quién beneficia esa conducción del Estado, quién se beneficia de él, cuáles son los intereses que se ven beneficiados lo que nos llevaría inevitablemente a lo que nos llevará inevitablemente a un análisis del conflicto social y del nivel y del grado de desarrollo en el que este se encuentra. Insistimos en que no puede buscarse la esencia del Estado porque no existe tal cosa. Solo puede estudiarse su funcionamiento y su desarrollo en forma dinámica, reconociendo el conflicto y la contradic contradicción que lo habitan en un tiempo y un espacio determinados. Nos alejamos, por lo tanto, de toda definición mecanicista del Estado y de la democracia también. Y creemos necesaria una crítica desde la economía política, pero esta debe sumar nuestro nuevo nuevos sujetos reivindicativos y tomar en cuenta las cuestiones culturales, la ecología, el feminismo, eh, etc. La ecología de manera muy, muy importante. Es decir, eh, Dejar de contemplar a la tierra como una mercancía sometida a la depredación exhaustiva guiada por la búsqueda del lucro es cada día una necesidad más urgente. ¿De acuerdo? Estamos al borde del abismo y queriendo dar pasos adelante. Bien, el Estado es, por lo tanto, la expresión más clara de la esfera política en las sociedades capitalistas y sus crisis periódicas no permiten, nos permiten perdón, entender el vínculo dialéctico entre la economía y la política. Las relaciones sociales son la variable esencial e independiente que determina ambas esferas, aunque no lo haga evidentemente mecánicamente, como no hay nada mecánico en las relaciones humanas. La vida social es compleja y lo contingente juega un papel claro, así que tal y como dice Jepson, y eso? Eh, la respuesta de quién es el beneficiario de la actuación del Estado, la respuesta es, se encuentra en el desarrollo del conflicto y en la correlación de fuerzas en cada momento histórico. El desarrollo del capitalismo no es lineal, sino que está determinado por el rol de los diferentes actores en la construcción de sus estructuras. Por lo tanto, el Estado no tiene vida por sí mismo, sino la que le den las fuerzas sociales en conflicto. A los elementos clásicos que componen la teoría del Estado, territorio, población y administración, a mí me gustaría añadir una más, el concepto de identidad. Es decir, para ser Estado también se necesita que un colectivo se sienta identificado con él, ya que el Estado como relación social está determinado por el devenir de una historia creada a través de la lucha y de las relaciones de poder en el seno de las sociedades, por lo que el perfil que tome el Estado del perfil que tome del Estado, dependerá la resolución, de la resolución del conflicto y de su resolución dependerá también la generación de una conciencia hegemónica que permita identificarse con ese Estado. El pacto social aparece después de la realización de un conflicto y, por supuesto, el Estado tiene una cierta memoria histórica acerca de cómo otras veces han sido eh, resueltos los conflictos. Eh, y, efectivamente, esta memoria influye lo menos está presente y puede tener un cierto impacto en la lucha eh, que se encuentre en curso en ese momento. Pero si la correlación de fuerzas cambia totalmente, el Estado o segmentos de él cambiarán visiblemente su comportamiento. No hay que olvidar que además siempre habrá una gran influencia por parte de los actores vinculados al poder económico, que además mantienen íntimas relaciones con los medios de reproducción ideológica, este, con todos los emisores por lo tanto, culturales en general, y que es muy importante para ello, que es muy importante en general crear una conciencia de acuerdo que facilite la reproducción del de modelo de las élites frente al de la alternativa colectiva o popular. Bien, la necesidad que tiene el capital de reproducirse constantemente agudiza las contradicciones sociales y produce crisis debido a la diversidad y contraposición de los, interés, de los diferentes intereses que lo conforman. Esta dinámica fue la causa de la crisis iniciada en 1929 y de la crisis del 2008 y de todas las crisis. De acuerdo, este, implican el fracaso de la hegemonía liberal dominante eh, en ese momento, la crisis del 29, ya que ahí fue evidente la incapacidad del Estado para lograr la reproducción social y seguir preservando los lineamientos económicos y políticos que bajo su impulso habían sido construidos. La crisis, en un sentido amplio, las crisis, en un sentido amplio, son resultado del recrudecimiento de las contradicciones que un modelo económico-político tiene implícitamente y su traducción es el fracaso del proyecto social que se encuentra soportando un determinado entramado económico y político. Es decir, todo modelo económico no es simplemente un modelo económico cargado de políticas económicas, sino que en sí mismo implica un modelo social. ¿De acuerdo? Cuando fracasa el modelo económico, lo que está fracasando es el modelo social. ¿De acuerdo? Que este lleva implícito. Las crisis económicas eh, cuestionan un, un, un modelo social. ¿De acuerdo? ¿Lo cuestiona el Estado? No. Se cuestiona desde la sociedad misma. Todo concepto eh, teórico que define lo social está cruzado, por lo tanto, por la contradicción. No solo el Estado, sino también, como ya habíamos mencionado, el capital. Y además, la democracia. Sobre todo ello ha discutido mucho la izquierda académica. Por ejemplo, sobre la necesidad de intervención activa del Estado en la sociedad, o no, por, su la, por la disolución del Estado. El Estado es muchas cosas, incluso algunas espirituales. Nosotros añadiríamos que la democracia también, ya que su contenido puede ser formal o, más, o, o sustantivo. ¿sí? Y de que sea formal o de que sea más radical la democracia dependerá nuevamente del de conflicto social. El definiendo de las crisis del sistema durante la década de los años 70 condujo a un pesimismo dentro del análisis teórico respecto a la pertinencia de la intervención estatal, proyectando como visión dominante la convicción de la presencia de una crisis de legitimidad del Estado como un rasgo del capitalismo tardío. En realidad, insisto, a lo que estábamos asistiendo era el fortalecimiento de los intereses del capital frente a los de las clases subalternas objetivo que se estaba logrando imponer a partir de, este, de imponer un pensamiento único, una conciencia que explicaba desde una subjetividad, desde la subjetividad impuesta desde las clases, eh, desde las élites, de acuerdo, hacia la, la, la falta de gobernabilidad que se veía. Que se vivía en esos años. Como si esa falta de gobernabilidad fuera simple y sencillamente un fracaso económico por una mala gestión del Estado. Bien, este, de hecho, en esa, en esa época, uno de los actores eh, interesantes que surgen es la famosa trilateral, ¿de acuerdo? Y uno de los planteamientos que hace la trilateral en los 70s es este, creada con las personalidades más importantes del mundo que la conformaban una de sus conclusiones es hay un exceso de democracia y el exceso de democracia genera desorden y impone desorden de acuerdo al Estado y le impide y le obstaculiza para ser un buen gestor por lo cual tenemos que reducir este la democracia o moverla por lo menos de acuerdo en una muy clara visión de estamentalista del Estado según la, según la cual este puede funcionar bien siempre y cuando esté en las manos correctas. Bien, a partir de los años 70, por lo tanto del siglo pasado, se impuso este, en la misma lógica un vaciamiento progresivo del concepto de democracia, sometida está a la lógica del capital y a su necesidad de reproducción. Durante las décadas anteriores, después de la Segunda Guerra Mundial, se había conocido una profundización democrática que se había traducido en un aumento constante de las conquistas de bienestar, así como de derechos sociales y políticos por parte de las clases subalternas, situación que llegó a su cota máxima en los años 70. La, lo anterior supuso una gran ofensiva de los que eh, sustentaban los intereses del capital y su reproducción, agudizando el conflicto, es decir, la confrontación de intereses sociales como producto de la ofensiva de los representantes del capital pudo eh, visualizarse, recuerdo acuerdo, el antagonismo como un problema de modelo de Estado, un modelo que según ellos suponía un ataque al individualismo y por ende a la, a la suprema libertad humana. Es decir, cuando el sistema entra en crisis, eh, esto lo ha explicado muy bien ¿no? cuando el sistema entra en, en crisis en los años 70 el sistema capitalista entra en crisis, lo que se pone en crisis pues, es el famoso estado de bienestar que se genera después de la Segunda Guerra Mundial. La explicación desde la derecha, la explicación desde las élites es qué es lo que ocurre, que el estado de bienestar carga de demasiados derechos a la sociedad y esto impide de acuerdo un, este, un, un movimiento correcto y una acción correcta del estado como gestor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que falla? Según ellos, que esa visión, ese modelo keynesiano, ¿de acuerdo? Que no solamente un modelo económico, sino político, ¿de acuerdo? Este, ese modelo keynesiano entra en crisis porque parte de entender al ser humano como un colectivo, con derechos colectivos, ¿de acuerdo? Ahí está el error. ¿Por qué? Porque el derecho, y esto nos va a volver a sonar, ¿no? De, del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, de que eh, realmente el ser humano que es egoísta, competitivo, racional, este, por naturaleza. Entonces, si al ser humano no se le deja actuar de manera este, egoísta, competitiva, racional, etcétera, y todas esas cualidades que supuestamente eran morales pero que ellos convierten en naturales, no se le deja que el ser humano las exprese eh, libremente el modelo entra en crisis, el sistema entra en crisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? Obviamente volver al mercado y volver a permitir que el ser humano y el individuo y no el Estado este, decida qué produce, qué consume, qué ahorra y no se meta tanto en derechos políticos sino que se encargue más bien de conseguir beneficios satisfactores personales o beneficios empresariales. Bien, yeah, conforme a esta lógica y por este camino, el neoliberalismo sigue su y llega, digamos, a su máximo éxito en el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. De acuerdo, eh, para variar la globalización, el modelo neoliberal eh, surge en Europa y los países del sur y de América Latina pues, son receptores de, de mismo. Si bien la guerra siempre ha sido una solución recurrente en los problemas de valorización del sistema capitalista en, las, eh, en los últimos tiempos, sin abandonar la lógica belicista como estamos viendo hoy en día, contempla un nuevo escenario de batalla más sutil, eh, el de los medios de comunicación y la creación de opinión pública a través de grandes empresas con una gran capacidad de generar opinión a través de las fake news y que gozan de poder para ejercitar mucha presión sobre los gobiernos, tal y como ha señalado Guaventura de Sousa Santos. La paradoja más destacada del naciente siglo consiste en que, al mismo tiempo que, se, que, que es evidente el crecimiento de la cantidad de democracias que hay por el mundo, ha habido tantas democracias por el mundo, pero también han crecido en formalidad y disminuido en sustantividad. Las elecciones de 2010 en Colombia o de 2006 y del 2012 en México son un par de ejemplos bastante recientes de este siglo XXI que nos permiten comprender el carácter nominal de la democracia a la par que el vaciamiento de contenidos de la misma. El Estado como la democracia, por lo tanto, son conceptos que necesitan de la aceptación social, es decir, de que los pueblos se conformen a través de su identificación con ellos. Por ende, como concepto performativo, no hay una sola definición de Estado, como no la hay de democracia, ya que pertenecen a, al espacio de la lucha. La visión de hoy es diferente a la de hace 50 o 100 años. Si hay una definición que se impone es porque ha habido un acuerdo social alrededor de dichos conceptos. ¿De acuerdo? Y aquí eh, México nos puede servir de ejemplos. Es el mismo Estado, el del general Azor de Ocárdenas, que el de Felipe Calderón, este, evidentemente. ¿Cuál es la diferencia? El Estado sigue existiendo, la Secretaría de Hacienda también. ¿Qué es lo que ha cambiado? El cuerpo, el modelo, las políticas que lo nutren. Y ese modelo y esas políticas que lo nutren son producto de que, muy claramente, el plan sexenal de de Lázaro Cárdenas fue el producto, de acuerdo, de un consenso, este, el producto de una revolución previa, sin la cual sería inconcebible ni Lázaro Cárdenas ni su, ni su eh, plan sexenal ¿De acuerdo? Entonces, este, en México la cuestión política fue solventada a través del Partido Único, soy de las que creen que el general Cárdenas sí creyó, que finalmente podía crear un partido a través del cual se canalizaran las demandas de los sectores sociales, eh, no pretendiendo generar un corporativismo, aunque este cualquiera se generó al final, sino abundar en, en, la, en, la, en una profundización democrática. Sin embargo, este obviamente se pervirtió totalmente y acabó generando una sociedad de partido único tremendamente corporativa. ¿De acuerdo? Eh, México, con respecto a otros países de América Latina, fue, fue, fue como que todo más tardado. ¿no? Este, en los ochentas eh, se impone el modelo neoliberal, se impone eh, más tarde que en otras partes, porque México tenía petróleo y podía seguir, pudo seguir manteniendo durante un buen rato las políticas sociales gracias a los, a los ingresos petroleros. Eh, pero cuando llega Salinas de Bortari, en los noventas, es claro que se impone el modelo neoliberal, se acusa el modelo eh, anterior de haber fracasado por haber atacado a la libertad, la, la, la, sagrada, la supersagrada libertad humana de mercado, y eso es lo que había llegado pues, a, a la corrupción este, y al burocratismo. ¿no? La realidad, por ponerles un par de ejemplos, es... Eh, en, en la época del general Azorra Cárdenas, México, económicamente hablando, eh, este, creció al 6.1%. De los 50 a los 70, México creció promedio 6.3%. Eh, con Salinas de Gortari 3.5%. Con Felipe Calderón, 1.7%. Con Enrique Peña Nieto, 2.3%. Utilizando el propio método y abandonando la dialéctica con un segundo se queda demostrado que el modelo keynesiano funciona mejor que el modelo ¿verdad? ¿De acuerdo? En cuanto a números, y cuanto a eficiencia productiva, y a cuanto a crecimiento del PIB, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este, ¿qué es lo que ocurría eh, ¿qué es lo que ocurrió en la época de General Cárdenas? Bien, que México venía de un proceso revolucionario, de un movimiento social muy fuerte, ¿de acuerdo? Y que el general Cárdenas se dio cuenta de que el Estado debía llenarse, ¿de acuerdo?, de las demandas del colectivo eh, popular, ¿de acuerdo?, porque solo así podía generar una auténtica estabilidad que durara, ¿de acuerdo?, en el tiempo en el país. ¿De acuerdo? Siempre recuerdo, eh, este, con mucho cariño, algún libro que le, leí recién llegada a México en el que el, en el general Cárdenas estaba pidiendo no sé, una serie de trabajadores, ¿no? Y entonces la respuesta ante las demandas de los trabajadores es, por favor, hagan huelgas, presionenme, salgan a la calle, ¿de acuerdo? Tiren botas eh, al, uno de humo a los pinos, presionenme, hagan huelgas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de eso va a depender que la correlación de fuerzas cambie y que yo, ¿de acuerdo? Hagan mis políticas diferentes, ¿de acuerdo? Sí, porque o se imponen las, unas políticas más sociales que eh, uh, ejercen beneficios sobre las mayorías sociales, o otros me presionan, los pues, que responden a intereses de las élites, ¿de acuerdo? Y entonces suelen imponerse. ¿De acuerdo? Bien, este, eh, creo que con la neoliberalización del Estado mexicano, bueno, Produjo, produjo grandes costos sociales de, de, de Carlos Salinas de Gortari de en adelante y lo que pasó fue una ruptura del pacto social anterior, ¿no? de por revolucionario ¿no? Eh, eh, sabemos, pues, que Salinas de Gortari abrazó totalmente el consenso de Washington, las políticas neoliberales. En y el de Ernesto hay un pequeño cambio, es decir, es lo que pasa durante los noventas del levantamiento zapatista. Una inmensa tensión social. ¿De acuerdo? Y frente a eso, ¿cómo responden las élites? Bien. Este, tenemos que generar una democracia formal, ¿de acuerdo? Pero que den una imagen de apertura democrática en tiempo. Así que Cebillo habla con... ¿Cómo se de la Fernández. Con, ¿no? con Diego Fernández, sí. que vayas. ¿De acuerdo? El PRI y el PAN se ponen de acuerdo para generar una democracia al uso partidista, de acuerdo que convoca elecciones, de acuerdo que una vez gana uno y otra vez gana el otro. Eh, y pensaron que a través de esto se podía garantizar una cierta este, estabilidad en, en, en el país. El problema es que la dialéctica entre economía y política le, func le funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Que la, eh, el pueblo mexicano seguía esperando las venturas y las dichas que le iba a traer las políticas neoliberales que se estaban aplicando, y esas políticas, y ese convertirnos todos en empresarios, y esa riqueza material que nos iba a llegar a todos, pues no llegaba. Y de y todo lo contrario, se profundizaba cada vez más en la desigualdad social, y en cada vez aparecían mayores niveles de violencia eh, en la sociedad. Frente a eso apareció como una respuesta Dos respuestas fuertes, digamos. Una, por un lado, aparentemente militar, tradicional de una guerrilla, que es el levantamiento zapatista de 1994, ¿no? Pero que de repente, ¿no? Cambia, si se dan cuenta, es, es, sus herramientas de lucha y declara el diálogo y la paz como la manera de solucionar el conflicto, ¿no? Entonces ya no se conserva, no se comporta, perdón, como las guerrillas de los años 70, típicas, ¿no? Sino que utiliza las herramientas políticas, ¿no? de la lucha política, para establecerse en el espacio público y para abrir el Estado a las demandas sociales. Y por otro lado, empieza a aparecer cada vez más fuerte Andrés Manuel López Obrador, primero con el PRD, luego con Morena, ¿de acuerdo? Pero empieza a ir generándose una alternativa dentro de la propia estructura política tradicional de partidos políticos, competencia partidista, Ay. etcétera, que había establecido Cedillo y Ceballos, es decir, que había establecido el PRI dentro ¿okay? pues entro al juego ¿no? de esta de, de electoral y a través de las elecciones voy a intentar generar un programa, me presento con mi programa que representa demandas muy sentidas de la sociedad mexicana ¿no? y que necesitan y este, presionan para un cambio y yo me voy a hacer eco de eso y me voy a pedir un espacio. Y fue como dar una patada encima de la mesa ¿no? y la mesa de los que habían creado. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo así? Que la correlación de fuerzas va cambiando, ¿no? de los 70 a los 80, a los 90, donde hay grandes eh, tensiones que se muestran en el levantamiento y que chapas que se muestran en eh, una cada vez más fuerte. Organización política partidista dirigida por Andrés Manuel López Obrador, ¿de acuerdo? Y que toman cada vez más fuerza, una fuerza cada vez mayor, ¿de acuerdo? Este, claro que hubo fraudes electorales, lo sabemos, etcétera, pero fueron intentonas por parte de las élites de, eh, digamos, eh, hacer, relativizar lo máximo posible esa avalancha. ¿De acuerdo? Que suponía la, la demanda social de un programa nuevo, de unas políticas nuevas y en definitiva de un nuevo Estado. ¿De acuerdo? Es decir, de un Estado que se haga, este, que, que, que refleje pues las necesidades sociales de la población mexicana, muy altas, de casi 30 años, de, este, de políticas neoliberales este, que, cuyas ventajas y beneficios no llegaban a la no, ¿de acuerdo? Y bueno, pues así hasta el 2018, en que logra hacerse con el gobierno, no con el poder, pero sí con el gobierno, una alternativa diferente. Decía que México llega más tarde que otros países. Por ejemplo, es, desde los dos tenemos Bolivia, ¿de acuerdo? El caso boliviano es impresionante, ¿de acuerdo? Logra llegar Evo Morales, ¿de acuerdo? Con un programa nuevo, de, de abriendo grietas en el Estado, ¿de acuerdo? Para meter las demandas sociales y hacer políticas nuevas, ¿de acuerdo? Y lo increíble no es que gana una vez, gana dos veces, ¿de acuerdo? Y la tercera, este, Estados Unidos, que es un, no hemos hablado de él, pero bueno, cuando hablamos de América Latina, es un actor bastante importante, ¿de acuerdo? Este, más que nada porque es una pesadilla. Este, sobre nuestros países este, pero este, es impresionante le dan un golpe de estado casi de manual porque ya no están muy de moda así, los, los, eh, los golpes militares al estilo años 70 ¿de acuerdo? pero casi de manual interviene el ejército lo echan del país pero imagínense lo que ocurrió recupera además, el partido de Evo Morales recupera el poder vía elecciones. ¿De acuerdo? Y gana este Luis Arce con el 55%, ni siquiera tiene que ir a la segunda votación. ¿Qué les puedo decir Chile? ¿Qué les voy a decir Colombia? Colombia, años hasta ahora me tiene con el ojo cuadrado. ¿no? ¿Qué estamos viviendo en América Latina? Un debate social que no se está dando en Europa. Y en Estados Unidos me tiene muy cuestionada ¿no? todo este advenimiento de sindicatos por, por Estados Unidos y tal, pero bueno, está como otra que está al borde del abismo queriendo dar paso adelante. ¿no? Este, pero realmente en Europa no bueno, existe este debate social que se ve en América Latina y que se expresa con la llegada al, poder, al gobierno de este, alternativas colectivo populares, ¿de acuerdo? Y que le están dando un cambio al Estado y por eso se hacen políticas de otro tipo. ¿De acuerdo? No es fácil, no es en chile ni otra. No estoy diciendo que estén exentas de contradicciones, todo lo contrario, están llenas de contradicciones, pero la vida es eso, como hemos visto, como hemos estado viendo. ¿no? Contradicciones que hay que enfrentar y calabar y trascender. ¿no? Entonces, creo que hoy en América Latina se está dando un debate social. que En Europa, sería muy aconsejable que se diera en Europa. Estamos en un giro positivo de la lucha social, un movimiento positivo de la lucha social, que como lucha sabemos que y como dialéctica sabemos que este no es eterna, este y que hoy se está dando y no sabemos qué pase mañana, ¿no? ¿no? Que creo yo que, que debe un poco hacer la entierra, ir ir por este lado y con eso me pase varias cosas, pero para que no se alargue más y podemos dar chance a Sabes a las preguntas y, y todo, todo esto, ¿no? Y por eso quiero terminar eh, esta conferencia con un párrafo de un gran escritor eh, argentino, Ricardo Piblia, que creo que resume a la perfección la estrategia que debe seguir el movimiento social eh, y la izquierda para una transformación sustantiva del Estado este, y una radicalización de la democracia. Y esto consiste en la reivindicación, nuevamente y con más fuerza que nunca, de la utopía, que no significa reivindicar pues, la mentira, porque la utopía no es una mentira, sino una ilusión que nos permite caminar para buscarla y necesita ir acompañada de un discurso empático que haga algo más que refutar fake news, sino que construya colectivamente la ficción de un mundo más justo y democrático. Necesitamos la fuerza de la ficción, en pueblos, ciudades, por todas partes, una idea fuerza y positiva. Dice Pidia en su conferencia, ¿cómo actúa, ¿cómo actúa la ficción en la realidad? ¿Dónde le buscamos a la ficción en la realidad? Porque si ustedes me permiten una traducción, es lo que Gramsci llamaba hegemonía, ¿no? Lo que Valéry llamaba, Valéry tiene una frase lindísima, dice, no se puede gobernar con la pura cohesión. Hace falta fuerzas ficticias. Hay que crear un consenso. Por lo tanto, hay que construir utopías, ficciones, ilusiones. Y hasta aquí lo Para que demos paso a, a las preguntas. Bueno, las... Muchas gracias, este, doctora María. Muy interesante su ponencia. Indudablemente, ¿qué puedo decir que ha sido una lluvia de... Planteamientos, ¿no? Este, muy bien elaborados por un lado, muy interesantes, sugerentes, este, desde un recuento teórico hasta un recuento histórico, y una propuesta que además es muy pertinente, digamos, más que necesaria, ¿no? El tema de la construcción de utopías, ¿no? Pero que se fundamenta en la comprensión exactamente de una dialéctica. ...entre economía y política... ...y la comprensión del Estado... ...en movimiento... ...el Estado no es... Fijo, ...es muy importante tenerlo presente porque... ...a veces uno este, cree que... ...nace... ...y hay un Estado dado... ...una situación histórica determinada... ...y que esa situación histórica determinada es... ...indeterminada en el sentido de que siempre ha sido así... ...cuando exactamente la realidad... ...es que nada más nos toca... ...una como coyuntura histórica que durará, que dure nuestra vida, pero la dinámica de las relaciones este, dialécticas entre el, el, el Estado y el capital, y, los, y la sociedad, el movimiento, pues va haciendo que lo dado se transforme irremediablemente, ¿no? Yo, la doctora nos planteaba el tema de, de, de Lázaro Cárdenas, ¿no? La revolución mexicana, este pacto social, la ruptura que se da con los neoliberales y, este, y la necesidad ahora de tener utopías y caminar en la construcción de ellas, ¿no? Y cómo, por un lado, esas utopías en América Latina han funcionado de manera acertada en su momento, en la primera ola de gobiernos progresistas, eh, a inicios del siglo XXI, y hoy estamos en la segunda ola de gobiernos progresistas, ¿no? Esto que decíamos de la doctora de Colombia, este, Petro y Francia, creo que es impensable, ¿no? Nadie podía creerlo y pensarlo que una opción progresista ganara en un estado tan, tan violento, ¿no? tan invadido por la lógica estadounidense, ¿no? por este plan Colombia, un estado que ha criminalizado a todos los movimientos sociales, una represión tremenda, procesos de empobrecimiento impensables. Se parece mucho a México. Cuando uno va a Colombia, uno cree que está en México por el tipo de sociedad que se ha destruido ¿no? propiamente. Se ha hecho desde los grandes terratenientes y militares ¿no? colombianos, que no, se han vuelto narcos, ya han no ocupado este, la presidencia de la República. Es una violencia sistémica por todos lados, entre ellos pobreza, el enfrentamiento directo con, la, con el ejército, este, la, las, los grupos de narcotraficantes, ¿no? etc. Y bueno, creo que el triunfo de Petro y, y Francia da muchas esperanzas. Este es, según, esta segunda ola de gobiernos democráticos, incluso aquí mismo la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Abre otra dinámica del Estado. Y bueno, yo más quería hacer un pequeño repaso, porque hayan algunos alumnos y alumnas, bienvenidas y bienvenidos. Este, pero bien, le damos la palabra, si es que hay, si hay alguna pregunta, las redes sociales... Este, Gerardo, por favor. Sí, claro, sí, Desde presidente. Oscar Arias nos menciona saludos de Colombia, doctor Carlos y doctora Pastora. Además, nos pregunta, ¿qué pronóstico podría ser sobre el cumplimiento de los grupos sociales por parte de las izquierdas hoy en el gobierno de varios países latinoamericanos? Bueno, este, yo creo que eh, obviamente no se puede saber. Sabemos lo que tenemos hoy, no podemos saber lo que tenemos mañana. Lo que sí podemos eh, crear es una, una estrategia y la izquierda tiene que ponerse las pilas, ¿de acuerdo? Y hay tareas que tiene que hacer cada uno de los países a su interior, ¿de acuerdo? Afianzando las demandas sociales y una cosa que para mí es muy importante. El discurso, la conciencia, y que ese discurso sea un discurso empático, que llegue a, a los otros. Es decir, estamos imbuidos todavía de un sentido común, de una racionalidad puramente neoliberal. Romper con ella es fundamental, ¿de acuerdo? Fundamentalismo. Entonces, crear un. Eh, dirigir que la, la izquierda se dirija a crear un discurso que vaya que vaya directamente a las emociones como dice Santa y Ernesto Laclau ¿no? que vaya directamente a las emociones que genere y que construya una utopía un sueño que nos ilusione eh, nuevamente que rompamos con esta visión distópica que tenemos del mundo y que nos digamos eh, agobia por todas partes, en la televisión, en las series, en los libros, todos son distopías, como que ha muerto la esperanza. Acuerdo? Entonces, tenemos que recuperar un discurso eh, rompedor, eh, utópico, poético, que vaya directo a las emociones, tenemos que crear instrumentos para comunicar este, este, ese discurso. Los gobiernos eh, progresistas que, que hay en América Latina, para mi modo de ver, tienen hoy una, eh, una una tarea muy importante que llevar a cabo y es crear medios de comunicación propios de acuerdo a través del cual este emitir otro discurso un discurso alternativo de acuerdo que rompa con esa hegemonía del, de esa de la subjetividad eh, de la cultura neoliberal ¿De acuerdo? Para mí eso es, es, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tener el programa Marching Bone, podemos tener un programa genial lleno de, de satisfactores de todas las demandas sociales y más allá de entre pobreza y, y riqueza, si no es decir, no solamente de eliminación de desigualdades materiales y económicas, sino de reivindicación de derechos y de eh, generar más derechos para la sociedad, cuantos más derechos mejor mujeres, El ecologismo es fundamental, estamos al borde del abismo, el ecosocialismo es importantísimo, de acuerdo, sacar esa visión del núcleo y de mercancía sobre la tierra, cambiar esa visión, es fundamental. Entonces, ¿tú puedes llevar el mejor programa del mundo? y la gente no te vota, ¿de acuerdo? Y vota, en este contexto, por ejemplo. ¿no? Porque creo que la clave está, es a doble, ¿de acuerdo? Creo que la clave está en el discurso. Eh, tenemos que generar, construir una alternativa discursiva que, que llegue a la emoción. ¿De acuerdo? Que toque el alma de la gente, ¿de acuerdo? Para que vuelva a creer en las utopías. Claro, solamente así se puede. Eh, una pregunta más. Hugo también nos pregunta, ¿cómo ha sido la relación del Estado mexicano con los sindicatos y cómo ve esta relación en el futuro? Bueno, eh, este, todos conocemos más o menos cuál es la relación del Estado mexicano con los sindicatos, casi desde el principio, eh, eh, es decir, en el proceso revolucionario. <coughs> Fue muy simbiótica por esto que hablábamos, de que sabemos que todo estaba dentro del partido, nada, nada estaba afuera. Entonces los sindicatos tomaban, digamos, una, eh, una actuación, que acabó siendo muy corporativa, pero que se suponía que tenía que ser una actuación eran era instrumentos de canalización de las demandas de los trabajadores, ¿de acuerdo? Y bueno, pues acabó no precisamente en eso, sino en la utilización de las demandas de los trabajadores por parte del chavismo y de, y sabemos que el corporativismo lo, lo destruye todo. Eh, ¿Qué creo que, que está pasando ahora y qué tiene que pasar? Pues yo creo que lo que tiene que pasar es que esta apertura que significa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que implicar a fuerza una nueva relación con los sindicatos. Y esto tiene que obligar a los sindicatos de acuerdo, a transformarse y a cambiarse profundamente, a democratizarse de manera radical. Es decir, de la misma manera que hablamos de la radicalización del Estado, de la radicalización de la democracia, también tenemos que, de, tenemos que hablar de la radicalización de instituciones como los sindicatos, que han dejado de cumplir la misión para la que nacieron desde hace demasiado tiempo y en México más. ¿no? Entonces, eh, se tiene que aprovechar este momento para romper el corporativismo y para generar un, nuevas organizaciones sindicales que se muevan bajo nuevos parámetros, ¿no? aprovechando esta apertura que implica eh, el gobierno de Andrés Manuel. Eh, Marisol García nos comenta: muchas felicidades por su interesante conferencia. Desde su punto de vista, ¿cuál considera que es el rumbo que está tomando el Estado mexicano actual? ¿Hacia dónde cree que está, que está configurando o transformando el actual Estado mexicano? Bueno, yo creo que se si están haciendo cosas, el problema sí. es que pensar que no, no sufre presio, presiones o que no ha habido una pandemia o que no hay una guerra en Europa y que no afecta, bueno, pues es está fuera del planeta Tierra, claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer todas las presiones internas y externas que el gobierno mexicano, que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo de Morena, tiene. Esa propuesta ha tomado el gobierno, no ha tomado el Estado, no tiene el poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese, ese gobierno lo que puede es ayudarnos a hacer nuevamente ranuras en el estado por donde colar las reivindicaciones de las demandas sociales. Tomarlo y transformarlo totalmente no estamos en ese momento todavía hoy. ¿Por qué? Porque no hay una sociedad todavía dispuesta hasta ese punto. ¿De acuerdo? Si es una sociedad que ha dicho bien, no quiero guerrillas, no quiero violencia, ya ha habido bastante, me uno al camino de la política me uno al camino de las elecciones, exijo elecciones libres, exijo que se respete mi voto, exijo que, que llegue al gobierno quien yo he votado de acuerdo. y tengo una serie de demandas. Esto ha eh, roto con la formalidad democrática que teníamos, no solo con la prisa de cada vez años no votación al PRI, sino con la que se genera a partir de Ernesto Cedillo, no esa alterna, alternancia política que iba a solucionar el problema democrático y que en realidad lo que era es que íbamos a votar por una élite u otra. Bueno, esto puede causar una cierta estabilidad en un tiempo, pero llega un momento en que evidentemente las sociedades se preguntan, ¿de acuerdo mis demandas que hay? No la desigualdad aumenta, la miseria aumenta, en fin, la iniquidad aumenta y con ella la violencia y la tensión social, ¿no? Entonces, eh, esto este ha sido, creo que es una primera fase, ¿De acuerdo? Importante. México no estuvo en la primera fase, en la primera oleada de gobiernos latinoamericanos progresistas como el resto de América Latina. Ha llegado ahora, es una primera parte. Vamos a ver hacia dónde va. Yo creo que mucho va a tener, eh, va, eh, digamos, el triunfo de esta opción y de la, eh, de la opción popular, si va a poder darse a partir de la capacidad que tenga Morena y que tenga el gobierno mexicano de generar y de impulsar, eh, este... Relaciones sociales nuevas, que den un impulso y fuerza a todo el, el movimiento social contrahegemónico, ¿de acuerdo? Es decir, les hablaba antes de los medios de comunicación, es muy, muy importante, este, los sindicatos, es muy importante generar ahí y construir nuevas formas de reivindicación sindical, de trabajadores, etc. No solo se hace con políticas, también se hace con discurso y generando espacios públicos ¿no? en donde se pueda ir creciendo ese movimiento social. Que la correlación de fuerzas vaya generando, eh, vaya obteniendo y acumulando cada vez más, más fuerza. Como, como les dije, creo que el discurso es una ¿Alguien de aquí? ¿Alguna, ¿Alguna compañera, algún compañero quiere preguntarle algo? A la Adelante, por favor. ¿Tu nombre es, perdón? Rodolfo Estrada. Adelante, Rodolfo. Doctora. doctora, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, eh, ahorita en la actualidad, pues ¿cómo es necesario que la sociedad interprete al Estado o el concepto de Estado en una nación como México, en la que gobierna un partido de izquierda y como usted lo mencionó, se llegó a gobernar, se llegó al poder, y donde viene un gobierno de transformación ha sido como una diferencia en un gobierno neoliberalista tradicional. Bueno, eh, eh, fíjate, planteábamos de inicio en la conferencia ¿no? que, que, que la, la, se titula, digamos, el estado que necesitamos después de la pandemia, y yo decía, está muy bien porque plantea que hay otro estado posible, ¿de acuerdo? Pero creo que la pregunta correcta, o que el planteamiento, o el título correcto sería ¿qué en sociedad necesitamos después de la pandemia? ¿De acuerdo? Entonces, como creo profundamente en la dialéctica, creo que entre este gobierno y la sociedad mexicana, la sociedad mexicana y este gobierno, ¿de acuerdo? Tienen que profundizar en las demandas democráticas, en la igualdad económica. En la medida que la sociedad mexicana se empodere y sepa que el Estado, ¿de acuerdo? No es una piedra que no se mueve y que mmm, siempre funciona de la misma manera, sino que el Estado son ellos. Y que en ese sentido la capacidad de lucha, de confrontación y de demanda y de organización, ¿de acuerdo? Eh, construir alrededor de un discurso fuerte de transformación le va a permitir hacer que ese Estado pues, cambie y se transforme. Entonces, ese es el mensaje que hay que mandar. El Estado no es algo monolítico, el Estado lo construye la correlación de fuerzas en la sociedad. Nada es eterno, ninguna demanda que se ha ganado en la sociedad es eterna, ninguna, ¿de acuerdo? Ven el aborto que están subidos vemos las jornadas laborales de ocho horas que dábamos por entendidas o la educación pública o la salud pública y hemos ido para atrás, digamos, hemos evolucionado, no cronológicamente, pero hemos evolucionado en el sentido de que la batalla y la correlación de fuerzas sociales, ¿de acuerdo?, entre demandantes y demandados... De acuerdo, este, perdimos esa batalla, estábamos perdiendo esa batalla y estábamos en retraída y comprando un discurso que no era nuestro. De acuerdo, como lo compra el chofer de Uber que está convencido que es un empresario en las vidas de Slim y no sabe que, que puede tener el coche, pero que el medio de producción es el A, Y que está en manos de, este, de una empresa que realmente lo tiene a él de él asalariado, solo que... Eso no se permite decirlo, ¿de acuerdo? Ser clase trabajadora, por ejemplo, es algo, es algo malo, es algo despectivo. Cuando hace 50 años era un motivo de orgullo, ahora es un motivo de desafección total. Nadie quiere meterse, incluirse dentro de la clase trabajadora. No somos clase típica, pero clase trabajadora, sí, eres un fracasado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa, es, esa es la subjetividad y la racionalidad neoliberal individualista. ¿De acuerdo en la medida en que logremos transformar ese nivel de conciencia de acuerdo se va a lograr transformar este el estado porque en esa lucha que se da en la sociedad entre intereses antagónicos eh, la ofensiva y la victoria por parte del colectivo popular pues, se la logra. Pues, pues alguien más de aquí una pregunta Bien. Gerardo por favor Sí. Jesse Herrera Martel comenta: Felicidades por la conferencia. ¿Cómo afectan los objetivos de las grandes reformas estructurales en América Latina? ¿Y cuáles han sido las respuestas para paliar la debilidad del Estado? Mm, volvemos a lo mismo. El debate no es si tenemos, si el Estado interviene o no. Eh, el debate no es si tenemos un estado fuerte o débil, no es en esos términos. El problema, el debate es quién está en el estado, quién conduce el estado y qué políticas aplica, quién beneficia de esas políticas. Si tú respondes a estas preguntas sabrás cómo se encuentra esa sociedad y el conflicto social que permanentemente está en ella y que puede significar, como en los 80, un retraimiento absoluto del movimiento social y de la izquierda en general y de muchos líderes de izquierda que acabaron en ONGs o en la universidad, porque estaban totalmente eh, abrumados, de acuerdo, por la a partir de la crisis keynesiana, la invasión de las políticas neoliberales. Y además en América Latina, también en América Latina, se sumaba al el sentimiento de derrota por la caída del muro de Berlín. En fin, estaban derrotados absolutamente y, y, y, y está, la, la, la lucha está latente siempre, pero el retraimiento del movimiento social fue brutal. ¿no? Impresionante. ¿De acuerdo? Entonces, si la política es neoliberal, con su consabido discurso, su subjetividad, ¿de acuerdo? Su propia emotividad se impuso. ¿De acuerdo? Luchar contra eso es la lucha más importante, ¿de acuerdo? Sí que es muy importante los programas económicos, ¿de acuerdo? Y la mejora de la, de la, de la economía, pero no se olviden que, por ejemplo, Lula sacó a 10 millones de personas de la extrema pobreza y esas personas que salieron de la extrema pobreza, pobreza luego votaron a Bolsonaro. No hubo una pedagogía de la transformación, no hubo la generación de un discurso alternativo, de acuerdo que fuera más allá de las posesiones materiales así que en el momento que le dio posesiones materiales y elevaron su nivel de vida material y que le prometieron que podían tener más se fueron bien. de acuerdo insisto el discurso que fue fundamental el Lula no intervino en los medios de comunicación en nombre de una supuesta este, libertad de prensa, que en realidad esa supuesta libertad de prensa, los únicos que beneficia es a, la, a esas clases dominantes y a los intereses que representan. Sí, muchas gracias, este, doctora María. Este, yo nada más haría una provocación para acabar. Este, hoy en la jornada en Rayuela visitando a Kino y a Mafalda, decían, paren el mundo, que me quiero bajar. ¿no? Esto ante lo que ha hecho Estados Unidos de ir y provocar a China, no le basto ya provocar la guerra contra, contra Rusia y meter al mundo en un gran problema post-COVID, sino que deliberadamente va y provoca a China. ¿Qué papel juega ahí la utopía, doctora? De acuerdo, es decir, eh, insisto, la, la lucha será al interior de cada país, eh, la lucha por cambiar esa relación de fuerzas será al interior de cada país, será en el continente, y eso solamente si hay un debate social. En ese momento en América Latina lo hay, y creo que hay que aprovecharlo y creo que la izquierda lo tiene que aprovechar y aprender de los errores de la primera oleada de los gobiernos progresistas, ¿no? e incidir en donde no había incidido, ser más radical que nunca, ¿de acuerdo? La derecha lo es, no tiene tapujos ni problemas para serlo, la izquierda tampoco debe serlo, hay que radicalizar la democracia y por lo tanto hay que radicalizar el Estado, ¿de acuerdo? Y eso solo se puede, suficiar, solo se puede hacer con movimiento social. La utopía es el motor, ¿de acuerdo? La utopía es la herramienta que nos permite caminar, es el sueño, es la ilusión. ¿De acuerdo? Como diría Mujica, no tanto de llegar a algún lado, sino de caminar, porque en el camino nos vamos haciendo mejores. Entonces, solo, solo sirve la utopía si ese camino nos hace mejores. Si no, no es una utopía, es una distopía. Y en eso ya estamos juntos, ¿no? Entonces, creo que hay tareas a nivel nacional, a nivel internacional. Creo que este es el momento en que América Latina se tiene que... que es el momento mejor de cuantos han existido para que América Latina realmente cumpla algo de sueño bolivariano y se una, porque eso le va a dar más independencia, no solo frente a Estados Unidos, sino en realidad eh, frente al mundo, es decir, frente a un mundo que está nuevamente este, metido en una guerra fría y eh, en una división y en una polarización brutal. ¿De acuerdo? Es decir, estamos en un mundo lleno de incertidumbre, no saben ni, ni qué va a pasar, eh, pero dentro de esa incertidumbre tenemos que hacer algo. Y creo que América Latina está en un buen momento, como dice Álvaro Linera, está en un momento muy sabroso, para, eh, eh, con todo hoy, las desigualdades, las violencias, etcétera, que se han generado, ¿de acuerdo? La, el colonialismo que llevamos adheridos al alma, etcétera. Creo que con todo eso hay un buen momento porque aquí se está viendo debate social, mientras que en Europa de acuerdo, sí. yo creo que este es el momento de jalar por la utopía, de construirla más que nunca. Muchas gracias, doctora. Este, le agradezco mucho su excelente ponencia, muchas dudas. Este, ya entramos en la utopía para superar esta, este genocidio ¿no? nos está llevando ya en ultimitante del gran el imperio, ¿no? Porque, bien, sí. Europa pagará con millones de muertos la guerra contra Rusia y ahora se avienta contra China. Entonces está muy peligroso. Requerimos pensar el mundo, soñar otros mundos y construir. Muchas gracias, doctora. Gracias, jóvenes. Gracias, Gracias. Gracias.